Hola, soy Eva. ¿De dónde vamos, Eva? Y quería felicitaros por estos 25 años acompañándonos en todos nuestros viajes. No porque nosotros llevemos 25, sino por vosotros. Muchas felicidades y gracias. Bueno, queridos amigos de Intermundial, no sabríamos qué haríamos sin vosotros, porque la verdad es que gracias a vosotros todos los viajes salen como las eras. Así que muchas felicidades por esos 25 años. Esperemos estar juntos otros 25 y otros 25 y los que tengan que ser. Así que enhorabuena y felicidades. Celebramos el 25 aniversario de Intermundial, que nos ha acompañado en tantas y tantas aventuras y esperamos que, por qué no, nos pueda acompañar por otros 25 años más. ¡Un saludo! Hoy quiero celebrar los 25 años de Intermundial, una empresa que apuesta por el turismo responsable, que apuesta por los blogs de viaje y una empresa en la que yo confío como viajero, porque viajar seguro es lo más importante, por 25 años más. ¡Felicidades Intermundial!